Pues en este momento estamos en, en, en una de las áreas donde se hizo todo lo relacionado de, de, de la siembra de todas aquellas de árboles frutales como lo es las palmas, maderables y este es el área de una de las beneficiarias de, de aquí en la comunidad eh, donde se hizo la siembra Prim, antes de todo esto primero sí. se, se armó una de, un vivero para que se hiciera digamos eh, la respectiva siembra y luego llegamos a, este, a, este, a esta fase que es la siembra de, de todas las, la, las las matas o los árboles eh, y agradecerle al Instituto Sinchi por tenerlo en cuenta, sabiendo y conociendo digamos, todas esas áreas que aún no tienen árboles y en la cual nosotros estamos como comunidad de Seima Cachevera, eh, lo, lo hicimos la, la siembra, para que así mismo eh, esto, todos estos árboles que se sembró, seamos nosotros mismos los que cuidemos y lo que... Y que sigamos contribuyendo y sembrando para sí mismo, para las generaciones que vienen y que vean, digamos que el daño que nosotros hacemos, nosotros mismos somos los activos que los que sembramos.